Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjenme comentarles que al menos hay dos pasajes preciosos de las sagradas escrituras que nos llaman hacia la oración una es orar sin cesar y queremos, ¿verdad? que oremos sin cesar en todo su tiempo, ¿verdad? y otro de los pasajes preciosos que hay, es que nos incita a, hacia la oración. Y orar, orar sencillamente, es importante. Porque Si la Escritura nos está enseñando y diciendo, orar en todo tiempo, que oremos sin cesar. Quiere decir que entonces estamos llamados a ser un pueblo de oración. Yo no sé qué tanto ores tú, yo no sé qué tanto conozcas tú desde la palabra de Dios y que así te dice la orar. Pero te dice que oremos, quiere decir que en todo tiempo es importante hacerlo. Y dice que todo lo que pidemos en oración, creyendo, pues también lo vamos a recibir. O sea, entonces, restituirnos, está llamando, habrá en todo tiempo y, y en el creer para recibir. Acabamos de hacer un video, me eh, he hablando sobre el que se unen con nosotros a la oración. Aquí abajo, aquí abajo en, el, en, en este Facebook y aquí también en el, en donde tenemos en los canales los que no tenemos este, en YouTube y, y otras partes más. Aquí, aquí precisamente ese video también. Pero ahorita yo quise tomar nada más unos par de minutos eh, para, para orar, pensando un poquito en la necesidad de la oración del pueblo de Dios. Por los gobernantes cada país tiene un gobernante llámese presidente primer ministro eh, hay reyes de príncipes hay gentes en eminencia que, que están allí pero no hay pueblo que no tenga pues un mandatario, y ese mandatario tiene un grupo de personas que están a su lado, y hay una serie de dependencias que están bajo el cargo de ese mandatario, entonces de ahí la gran importancia de que tú y yo podamos orar, ¿para qué?, para que Dios, en su grande amor y en su grande misericordia sea con esas personas que están al mando de los países de las naciones para que usen de la inteligencia y de la sabiduría que viene y emana de parte de Dios ¿para, qué? para que sus gobiernos sean gobiernos sanos, saludables, de bienestar y que el pueblo sea bendecido ...por tener buenos mandatarios. Entonces, esa es la razón de orar. Decirle, señor... ...bendiga a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores... ...a los que están en eminencia. Incluso por los presidentes municipales o gobernadores de los estados... ...o con que me en tu país... Pero qué importante es que tú y yo <risa> hayamos un avión arriba. Vamos bajando. O eso es cierto, amigo Entonces, es bien importante que tú y yo y todo el mundo podamos orar. Bueno, vamos a bendecirlos en el nombre del Señor, y que el Señor sea quien los dirija y les dé la inteligencia para gobernar. Y que nosotros como pueblo, podemos tener los de tener un buen presidente, un buen gobernante. No importa qué país sea en los estudios, creo que es sí, bueno. Y vamos ahora, ¿qué te parece? Tómate un minuto más conmigo. Adorar. Padre, la adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos tu nombre, Señor, dándole toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y que el Señor, que esta oración llegue de su presencia, para que su amor, su poder y su gracia y su majestad sea todo, sobre cada presidente que está allí en estos países. Aquí en Estados Unidos, en México y en todos los países de Centroamérica, Sudamérica. Los de Europa, los de África, los de Asia, en fin, en todos los continentes. Y, Señor, que sea usted quien dirija esos mente y esos corazones. Y que se preocupen verdaderamente por el bienestar de su pueblo. Y que ellos, de verdad, Señor, sientan en sus deseos, ahí en su corazón, muy profundo, en el servir y que lo hagan con amor, que lo hagan con pasión y que lo hagan pensando en la gente como si fuera su misma familia, como si fueran sus propios hijos y que quieren lo mejor para ellos. Señor, bendíganos de tal forma, de tal manera puedan captar y pueden entender en su mente y en su corazón, que están allí para servir y no para servirse del pueblo. Y Padre Santo, a usted le damos la honra, la gloria y la alabanza, porque creemos sinceramente, creemos honestamente, que este tiempo de poder para cambiar hasta el más vil de los pecadores. Te ponemos en sus manos, Señor. Que usted sea quien gobierne sus vidas. Para su honra, para su gloria, para su alabanza. Y declarando la bendición para todos los pueblos. Incluyendo el tuyo, mi amado. Incluyendo el tuyo, mi amada. Que tú, donde tú vives, en tu país, en donde tú vives, que el Señor bendiga tu vida, tu hogar, tu familia, a los tuyos y que sean ustedes bendecidos, y que sean ustedes prósperos, que tengan la prosperidad. No porque les dan, sino porque tienen la libertad de poder ser independientes. Y que de esa manera, yo siempre el pan, a tu mesa, con dignidad. Para la gloria del Padre, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Les bendecimos en el nombre del Señor y gracias por ver este video y gracias por compartirlo y gracias por orar también por todos los que están en el inicio, todos los gobernantes. Bendiciones.